En este vídeo vamos a ver cómo se construye el diagrama de fases de un sistema lineal de dimensión 2 de coeficientes constantes, cuando la matriz de coeficientes del sistema tiene un único autovalor real doble. Bueno, pues este es el, el siguiente vídeo que vamos a ver en el caso cuando estamos trabajando los diagramas de fases. Cuando eh, lo, tenemos el, recuerden, los autovalores de la matriz A de dimensión 2 eran de esta manera, y estaremos, eh, ya vimos en el primer vídeo, cuando el discriminante es positivo, pero ahora nos tocaría ver qué pasa cuando el discriminante es exactamente igual a cero, con lo cual tenemos un único autovalor que justamente menos la traza partido por 2, ¿vale? Aquí, evidentemente, hay que extraer, como igual que antes, tenemos que extraer dos autovectores o dos vectores linealmente independientes para expresar la solución del problema. Recuerden, el problema x' igual a x, expresarlo en, en función de esa base, ¿vale? En general, pues aquí te vamos a tener el problema de que al tener un único punto de equilibrio, o, perdón, un único autovalor, pues podrá ser la matriz diagonalizable o no vale En el caso de que es diagonalizable, lo que es lo mismo, que el auto, la multiplicidad eh, al, en, geométrica del autovalor es 2, ¿m? o lo que es lo mismo, que el rango de a menos lambda I es 0, todo recuerdan Todas estas equivalencias de las matri de, de la, del rango. Pues entonces en ese caso, realmente, en este caso, eh, hay multiplicidad geométrica 2 porque realmente la matriz en el caso 2 por 2 la matriz identidad con un multiplicado por un valor nada más ¿no? vale con lo cual ahí van a salir eh, en este caso vamos a poder extraer eh, con facilidad dos autovalores eh, linealmente independientes de hecho normalmente pues se pueden tomar estos dos más fácilmente no vale vamos a suponer eh, sin pérdida de generalidad que son el 1 0 y el 0 1 ¿no? de acuerdo igual que en el caso anterior para, para un poco expresarlo la idea es expresar la x en función de esto de esta eh, de este sistema de referencia, el de V1 y el de V2. Por tanto, las soluciones, si estos son, si consideramos estos los autovectores. Se va a poner como una componente X por el primer autovector más una componente Y por el segundo, que ya vimos que las componentes venían dadas por esta forma, de la, forma la expresión, eh, la expresión eh, vectorial de la solución, donde pues la primera componente se 1 por el lambda elevado a lambda, pero recuerden que solo hay un lambda, ¿no? eh, y la i es la C2 elevado a la E elevado a la misma lambda. Por, t. por tanto, de aquí igual que antes hay que intentar, para, las colas, para calcular el diagrama de fase, hay que intentar expresar la relación entre y y x, saltando, nos vamos a decir, quitando la t de en medio. ¿Mm? De aquí, evidentemente, igual que en el caso de re como es del caso real, también es bastante fácil cargárselo, porque podemos despejar de la primera e elevado a lambda t, es x partido por c1, ¿Vale? Pero que igual que antes, recuerden, como las, si 1 la X es eh, C, la C1 es positiva, la X es positiva, y si la C1 es negativa, la X es negativa, el cociente tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, eh, ¿no? expresamos siempre eh, esta exponencial así para que, sea, para, que, para que cuadren bien los signos y por tanto la i despejando, estoy llevándolo en la i sería C2, ¿por qué? Aquí no tenemos que hacer nada, es simplemente el valor absoluto por C1. O lo que es lo mismo, será el caso K por valor absoluto. ¿Vale? Donde está K es una, una, una constante arbitraria, a la que sea. ¿sale? Dependiendo, por tanto, aquí no nos queda sino a la posibilidad del valor absoluto, en este caso, cuando tenemos multiplicidad geométrica 2. ¿sale? Es decir, y lo único que nos variará de será, dependiendo del de el signo de K, y ojo, también tenemos que ver el signo para ver si más alejamos o nos acercamos, no tendremos que ver el signo de las exponenciales, ¿vale? El asunto es básicamente estos son, eh, si en el caso sean como sean, si K es positiva, la, la curva son a ser así, son ¿no? valores absolutos, ¿no? ¿De acuerdo? Más empinado o menos empinado, dependiendo la, la pendiente que te diga acá. ¿sí? ¿Vale? O se verán por, o, o estarán por debajo vale Si sí, la K es negativa, ¿vale? ¿Mm? Claro, la única cuestión, o sea, por tanto, estas van a ser, las órbitas van a ser de esta manera. ¿Qué ocurre? Que lo que sí va a cambiar es la dirección dependiendo de cómo sea lambda. Si lambda es, es negativo, ¿mm? ¿vale? El único autovalor es negativo, o lo que es lo mismo, la traza es negativa, ¿mm? ¿vale? Eh, mentira, si la, eso, si la traza es positiva, no, la traza hay que cambiarle el signo, ¿de acuerdo? Eh, eh, si lambda es negativo, tienes que X es C1 por elevado a lambda T y la i es C2 eh, elevado a lambda T, ¿vale? En el caso como son exponenciales negativas, las dos van a ser cero, luego entonces van a tender a cero, las, las, las órbitas van a acercarse al origen vale, pueden ser eso, pueden ser muy, dependiendo del K pueden ser de muchos, de, de, de, tener muchas inclinaciones, vale, de acuerdo. vale. esto es lo que se llama el, la, el, el, el el sumidero degenerado o nodo degenerado eh, asintóticamente estable ¿no? este vuelve a ser asintóticamente estable y es atractor ¿no? y entonces Aquí, en el caso este, pues tendremos siempre que las soluciones tienden a cero y además, vamos, son bastante, eso es un caso bastante degenerado. Todo es muy difícil que se dé en la práctica, pero siempre va a ser como, como siempre los iguales. Recuerden que siempre son como límites entre lo que ocurre en un caso y lo que ocurre en otro. En el caso en que el lambda sea positivo, ¿qué ocurre? Que ahora la x se irá a más o menos infinito, dependiendo que sea el, la c1 y la y igual dependiendo de que sea lambda c2 pues se va a ir a, más, a menos infinito con lo cual en este caso pues ahora las órbitas serán rectas también igual que antes eso no, no lo quita nadie porque pasan por el cero pero ahora en vez de acercarse al cero se van a alejar ¿vale? ¿de acuerdo? por tanto aquí este es el caso inestable repulsor ¿Vale? Y lo que está claro es que no puede ser cero porque el lambda no puede ser cero porque si no tendríamos determinante igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es el caso en que la multiplicidad geométrica del, del autovalor es 2. ¿vale? Pero en el caso en que la, la multiplicidad geométrica es 1, que ¿vale? ya un poquito más general, este es el caso más general, ¿de acuerdo? Realmente... Eh, ¿no? que el rango de A menos lambda I es 1, pues entonces solo tendremos un, un autovector eh, linealmente independiente asociado, es decir, solo tenemos asociado al a único autovalor, hay solo un subespacio de dimensión 1 de, eh, de autovectores. ¿no? Entonces, como ya vimos en la expresión eh, vectorial de la solución, pues lo que se busca es un segundo vector linealmente independiente V2 que cumple que a por menos lambda, un, mal, menos lambda i por v2 es igual al v1 que hemos elegido como autovector asociado a lambda. ¿Vale? Por tanto, al final, eligiendo este v2, pues sale que la solución tiene que ser de esta manera. vale. Elevado a lambda por t por un polinomio de grado 1 por el primer autovector, más elevado a lambda t por otra constante, es por el segundo autovector, ¿vale? igual que antes para abreviar el problema, suponemos que estos autovectores son los, vamos a decir así, los, los canónicos, ¿no? el, el 1, 0 y el 0, 1, ¿vale? con lo cual la X, la solución, cualquier solución se va a poder poner como una componente X por el primero más una componente Y por el segundo, donde la componente X es esta y la componente Y es esta. ¿Vale? Aquí, ahora, aquí, este sí que es un pequeño, aquí que hay que hacer la cuenta un poquito, de una manera un poquito más complicada, ¿de acuerdo? Porque aquí hay que volver otra vez a intentar despejar en uno y sustituir en el otro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, en este caso, claro, hay que, igual que antes, intentar expresar la X y la Y a la vez, ¿no? Eh, la relación entre la X y la Y. Por tanto, aquí es más fácil despejar la relación en Y. ¿Vale? Aquí sale igual que antes, lambda de t es el valor absoluto de i partido por c2, ¿vale? Y además hay que tener cuidado porque aquí arriba aparece la t, que también tenemos que expresarla en función de x y de i, y, ¿vale? Entonces también aprovechamos esta igualdad para saber que lambda t es el logaritmo del de valor absoluto de i por c2, ¿vale? Y por tanto vamos a poner en t 1 partido por lambda, vamos a utilizar que es i partido por c2. Vale, de acuerdo este va a ser eh, las dos cosas que sustituiremos en la primera aquí la, la, la, la, el despeje vamos a decir así la expresión va a ser distinta porque ahora hay que poner x como la exponencial que será y partido por c2 en módulo por c1 más c2 por t que es este 1 partido por lambda por el logaritmo de I partido por C2, ¿vale? O lo que es lo mismo, simplemente recuerdan esto ajustando las constantes, pues eh, X igual a una constante, vamos a llamar, que lo decíamos como la A por I, en módulo, más aquí ajustando las otras constantes, será eh, otra constante B por I por el logaritmo, vamos a decir así, de una constante C por I, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta Ahora las, las curvas tienen esta forma, ¿vale? Que estas son de las que les decía yo en el primer vídeo, que estas había que ver cómo eran. Claro, recuerden, en el primer vídeo las ponía tradicionalmente como eran las funciones. Vamos a, a compararlas en el primer vídeo, en el de las funciones. Yo les decía, eh, y, a ver si lo pongo bien, y igual a a por x más, b por x, logaritmo de x en valor absoluto, ¿sí? ¿vale? Van a ser funciones en x y que tenían esta forma, ¿no? Hacían así, después pasaban por aquí, ¿sí? ¿vale? Pasaban por el este y se iban por allí, ¿de acuerdo? Un poquito más arriba, más abajo, aquí, dependiendo de claro quién es esta parte, pues pueden llegar a ser así, ¿vale? O pueden bajar hacia abajo, en la parte negativa, positiva, ¿vale? Esto siempre... Ojo, estos son en el caso de que las constantes hagan que esto se vaya para arriba, para el infinito. Pero también pueden aparecer relaciones en las constantes en las que esto se vaya. Claro, porque recuerdan, aquí ahora la, costa, la relación no es solamente una K, sino depende de la relación entre A y B. Pueden ser funciones así, así que suman así y se vayan para menos infinito, ¿vale? Y por el otro lado, también pueden ser, o sea, era eso, ¿no? Se aparecen... De forma simétrica, funciones que van para aquí o así, ¿no? Así, o así, o así, o también hacia el otro lado, por aquí, así, hacia abajo, ¿vale? Realmente, si se fijan, o sea, son, son como S, ¿no? Una cosa son S, son funciones que entran por aquí y, ojo, entran tangencialmente a las verticales. Esto sí es importante, son como S que en el. Y esto también se puede calcular simplemente calculando la derivada, ¿no? Que por aquí se va a infinito la derivada y por aquí igual, ¿vale? Claro, este es el asunto que aquí hay un pico en el cero, ¿sí? ¿vale? Pero recuerdan que eran continuas en el cero, ¿sí? pero hay un pico por la derivabilidad. Por aquí las derivadas se van a más infinito, a más infinito por aquí se van a menos. ¿sí? En este caso, o en el otro, por aquí, ¿vale? Pero al final son, vamos a decir así, es que entran por el eje de las i, ¿sí? ¿de acuerdo? Si la hacemos... Si lo hacemos como lo que tenemos nosotros ahora, como funcione A por I, lo que nos sale a nosotros en el sistema son B por I por el logaritmo, bueno, aquí aparece una constante, pero eso simplemente es un rescalamiento que tampoco es, perdón, C por I. ¿De acuerdo? Pues lo que tienen es que las, las S, vamos a decir así, en lugar de I sobre este eje, van sobre del otro, ¿vale? Es decir, que las, las S van a ser de esta manera, se van a hacer así, van a volver y se van a ir para allá. ¿Mm? ¿Vale? Es simplemente ir a, y por aquí. Las, las S van a ser así. ¿Vale? Cuando es cambiar, intercambiar, ¿no? sabemos, ¿no? Cambiar de esto, pues es darle como la vuelta y lo que aparecen son simetrías respecto de la, del sistema de, de la bisectriz, ¿no? Y así, o también pueden ser del tipo. Así, ¿no? Puede ser, Las voy a poner diferentes para que vean que las, las pendientes y esto dependen porque recuerdan que vamos a estar en soluciones generales con lo cual podemos ir variando las constantes que aparecen aquí ¿eh? e incluso esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces pueden hacer así, pueden hacer así pueden irse más por arriba, más por abajo pero al final son esas, ¿no? Más, más achatadas, menos achatadas ¿no? ¿Vale? pero son así y de nuevo importa mucho el signo del asunto ¿vale? recuerda que tenemos eh, que x es elevado al lambda t por c1 más c2t vale e i e elevado c2 elevado al lambda t con lo cual va a importar mucho el signo del lambda ¿sí? ¿vale? porque aquí recuerdan que estamos simplemente diciendo que el lambda era real único entonces evidentemente si lambda es positivo, si lambda es positivo, la x se van eso, siempre dependiendo de los coeficientes se van a ir hacia más o menos infinito y, perdón, si x es positivo. Bueno, aquí estamos haciendo, ya me salté el orden de antes, pero bueno, también ustedes ya son gente inteligente que sabe lo que puede hacer. Y la y también se me va a ir a más o menos infinito dependiendo de que sean las constantes, ¿vale? En cambio, si lambda es negativo, pues la X, dependiendo de cómo sean los signos, siempre va, como son una exponencial negativa, se van a ir a cero, ¿vale? Por arriba o por debajo del cero, y la i igual, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues en el primer caso van a ser, vamos a decir así, en el caso, como lo teníamos antes en el orden, en el orden al revés, lambda menor que cero, lo que van a ser casos así, figuras así, que van a, que van a tender hacia el cero, ¿no? en el caso lambda menor que cero, y en el caso lambda mayor que cero, van a ser eh, figuras del mismo tipo, pero... eso, la, el, el para dónde va la, la curva, si va hacia la derecha o hacia la izquierda, dependerá de los coeficientes A y B, eso es lo menos relevante, pero aquí lo que importa es que aquí se alejan del cero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y este es el caso este que vimos de nodo, los eh, eh, nodos impropios. ¿eh? Nodo impropio asintóticamente estable, este es asintóticamente estable y este es inestable. Este evidentemente es, es atractor y este es mmm, repulsor. ¿Vale? y la anda evidentemente como siempre no puede ser en este caso 0 porque tendrías un autovalor tendrías determinante igual a 0 ¿de acuerdo? bueno pues estas es son las dos posibilidades de autovalor real múltiple